¡Bienvenido a mi yaxta! Se corrió la voz de que todos vamos a Cochabamba Y llegó la cumbia en el parque urbano de la ciudad de Cobija se recibió la antorcha olímpica de los Juegos Suramericanos Cochabamba 2018. El alcalde Luis Gatis Ribeiro fue quien recorrió con la llama olímpica desde el surtidor Los Tajivos, llegando hacia el acto central donde se entregó al viceministro de Deportes. La primera autoridad del departamento, gobernador Luis Adolfo Flores, fue el encargado de encender el juego suramericano. De verdad, muy feliz de que. Eh, poder ser parte de los Juegos Sudamericanos y que la antorcha llegue con la llama olímpica aquí a, a la ciudad de Cobija. Eh, de verdad, eh, estos Juegos son importantes, es un incentivo a toda la niñez y la juventud. Contentos porque la llama viene hasta Pando, el rico más alejado de Bolivia. Bueno, levantando el espíritu deportivo, nuestro juventud por supuesto los bandinos también estaremos muy atentos a la participación boliviana en estos juegos bolivarianos, en los juegos sudamericanos. El viceministro de Deporte señaló que es importante que se incentive el deporte para tener competidores que lleven el nombre del país en alto. Una actividad tan noble, tan importante, que es un desarrollo humano, es un derecho humano. Yo creo que si nosotros nos dedicamos un poco más con más apoyo, con más sustento económico a, a los niños, a, a las niñas, a los jóvenes. Y así vamos a ir teniendo una cantidad de, de atletas, una cantidad de deportistas, de talentos, que poco a poco nos van a ir representando en lo que son las ligas deportivas. En